En Banco Unión, hemos habilitado la opción de abono virtual para cobrar el bono contra el hambre. Esto es, básicamente, tener la opción de poder recibir el bono directamente en tu cuenta de banco. Para recibir el pago del bono contra el hambre, te enseñamos los pasos que debes seguir. Es indispensable de que tengas instalada la aplicación UniMóvil Plus en tu celular o tu tablet. Al abrir la aplicación, verás estas tres opciones en tu menú. Elige la pestaña Bono contra el hambre. Elige la opción Registrarme para poder hacer el cobro de forma virtual. Lee los requisitos y haz clic en el botón de Política de Confidencialidad. Coloca tu número de celular y tu correo electrónico para obtener el código que te permita continuar. Recibes el código vía SMS y procedes a verificar el mismo. Recibirás un correo electrónico para validar este paso. A continuación, realiza el llenado de los datos sobre tu identificación. Selecciona el banco e ingresa tu número de cuenta. Ahora se habilitará la cámara de tu dispositivo para que puedas sacarle foto a tu carnet anverso y reverso. Sácate dos fotos, una seria y otra sonriendo. Crea tu contraseña y se habrá completado tu registro. Regresa a la pantalla inicial. Ingresa a la opción Bono contra el hambre. En el transcurso del día, tu banco hará el depósito del bono. Puedes verificar el pago del mismo. Una vez realizado el abono, recibirás un mensaje a tu correo electrónico. Bono contra el hambre.